ADC informa. Vinculación. En la Facultad de Sistemas Unidad Saltillo realizaron diversas actividades por el Día Mundial del Síndrome de Down. Además de portar calcetas desiguales, alumnos y maestros del plantel escucharon la experiencia de jóvenes en enlace Down, que compartieron su sentir y la necesidad de la inclusión de las personas en todos los ámbitos de la vida. Confidencialidad, igualdad y no discriminación son tres de los principios del protocolo de actuación para prevenir y erradicar la violencia de género al interior de la máxima casa de estudios. Así lo informó el rector, Salvador Hernández Vélez, al presentar el protocolo que fue diseñado con la colaboración de docentes expertos y asesores externos en temas de género. Calidad Académica Con el objetivo de llevar la oferta educativa del nivel de posgrado a las unidades Saltillo, Torreón y Norte, la Universidad Autónoma de Coahuila llevará a cabo la Feria Institucional de Posgrados, que convoca a los profesionistas interesados en cursar un posgrado en el modo tradicional o en los programas que están dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt para conocer los procesos de admisión, la información general de especialidades, maestrías y doctorados. La Feria inició el 27 de marzo en Saltillo, el próximo 3 de abril será en la Sala de Seminarios de Monclova y el día 10 en el Centro Cultural Universitario en Torreón. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Educación a Distancia, convoca a los aspirantes a presentar el examen de admisión para bachillerato y licenciatura a inscribirse al curso virtual de preparación para la prueba Exani 1 y 2 de Ceneval. El registro para los aspirantes a licenciatura permanecerá abierto hasta el 1 de abril, mientras que para los de bachillerato el registro continuará hasta el día 7 de abril. Para ambos el costo es de 300 pesos. Los interesados deberán registrarse a través de la página de internet www.cged.uadc.mx-wordpress-exanis Generar la boleta de pago en el enlace señalado Seleccionar educación a distancia e ingresar el nombre Elegir la opción de curso preparación de Exani 1 para bachillerato O Exani 2 para licenciatura Universidad Autónoma de Coahuila En el bien, fincamos el saber